Perfecto, pues bienvenidos a este taller de Wikidata más libros, eh, mi nombre es Silvia Gutiérrez, ya me presentaré, pero primero quiero pasarle la palabra a mi colega Alejandra, que es la organizadora, una de las ocho o siete son eh, mundiales de esta campaña tan preciosa que nos convoca, entonces Ale, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos por... Eh quería eh, decir, gracias por unirse. Este, es un gusto poder compartir sobre todo con Silvia sus conocimientos sobre eh, Wikidata ¿no? y que pueda este, orientarnos ¿no? para esta campaña que, eh, como habrá leído, se titula Cada libro a su público. Eh, y es una campaña que con nueve voluntarios de distintas partes del mundo estamos organizando y se han ido sumando otros capítulos, bueno, voluntarios de otros capítulos de, de Wikimedia en el mundo. El propósito de la campaña es mejorar y crear nuevos artículos basados en libros, ¿no? Este Tiene que ver un poco con la situación tan complicada que se ha vivido en Estados Unidos sobre la censura de libros, que posiblemente habrán escuchado no, este, lo, lo que está pasando por allá, sino es, sería muy bueno informarse. Y bueno, de ahí viene como esta eh, inquietud y, y revisando las entradas, Lori nos señaló, Lori Bridges, que es otra de las voluntarias, señaló que hay mucha consulta de, de artículos sobre libros en Wikimedia, en, bueno, en Wikipedia concretamente y en los demás proyectos de Wikimedia, eh, por lo que sería muy buena idea poder eh, fortalecer eso, ¿no? En las personas. No solamente bibliotecarias sino todas aquellas que disfruten los libros, ¿no? Que sean curiosas, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces cuando leo un libro, pues, me meto, ¿no? Sigo que me meto mucho al libro y leo como, eh, no sé, otras reseñas, otras situaciones que ha propiciado ese ese libro. Y, bueno, creo que una entrada en Wikipedia puede concertar esa información y orientar las lecturas de otras personas, sobre todo, ¿no? Entonces, pensemos este proyecto eh, como a lo mejor una... Eh, algo que hacer en vacaciones, ¿no? Si no teníamos planes o si justo te querías contarle como algo sobre un libro a las personas, pues ahora es cuando, ¿no? En, en, en Wikipedia poder fortalecer esos artículos o, insisto, crear nuevos, ¿no? Porque también hay varios libros eh, notables que no tienen entradas o que no están traducidas al español, ¿no? Entonces, bueno, ya depende en cada región este, lo que puedan hacer, pero en el caso de de la de, de Hispanoamérica, pues sería eso, ¿no? Este, a lo mejor traducir algunos eh, de los artículos. Sí, bueno, eso es todo, muchas gracias por estar con nosotros hoy, y pues nada, Silvia, mil gracias también por compartirnos tus, tus super conocimientos porque está muy, este, <ríe> está tan padrísimo, es una cosa que yo, que yo no descubrí el jueves pasado, lo veíamos en inglés, y espero que ahora en español me quede más claro, pero, pero está muy bien, estoy muy emocionada. <ríe> No, pues muchísimas gracias. Acá también tenemos a Martín, que es otro bibliotecario de la campaña, este, que está en Jalisco. Entonces, dos personas maravillosas en México que están animando esta. Eh, y, y como decía Ale, pues eso, eh, aumentar información sobre libros para, para alimentar también nuestra curiosidad, pero también quiero enseñarles cómo se puede hacer eso en Wikidata y por qué, por qué sería importante hacerlo o por qué, qué ganaríamos. Bueno, yo me presento muy rápido, soy Silvia Gutiérrez, bibliotecaria de Humanidades Digitales, me encanta conectar, enriquecer y visualizar datos porque en mi cabeza eso es una forma de pensamiento crítico, ya veremos si ustedes piensan que es así también. Para mí es algo muy necesario en esta era de ausencia de transparencia. Entonces, pues, bueno, yo siento que Wikidata tiene menos capas de oscuridad como otros sistemas, este, otras bases de datos. Así que, bueno, a mí me picó el mosquito desde el 2014 y me encanta. Entonces, a ver si, si les puedo transmitir esa emoción por esta base, esa será la, el gran, la gran meta del día de hoy. Primero les vamos a contar qué es Wikidata, obviamente, un poco del poder de los datos enlazados. Y ese poder se va a expresar en las consultas Sparkle, que no tienen un nombre muy amable, pero ya verán que sí, no está tan difícil. Vamos a ver también cómo Wikidata nos ayuda a buscar en Wikipedia y Wikisource, que son otros dos proyectos. Y, eh, por último, vamos a ver Cómo nosotras, nosotros podemos enriquecer esa base de datos enlazados, que es la base de datos enlazados abiertos más grande del mundo. Entonces, nosotros podemos ser parte de eso. Esta pregunta la dejo aquí. ¿Qué piensan cuando escuchan datos enlazados? Por favor, si pueden poner ahí en el chat eh, esto. A ver, ya tenemos algunas ideas sobre datos enlazados Perfecto, o sea, sí, claro, que se relacionen con otros datos, en temáticas, categorías, descriptores, claro, Martín, sí, esto espero que, que quede hoy así todavía más reforzado. La parte de enlazar es de las más importantes, o sea, de conectar. Eh, muy bien, claro, sí, algo que vincula diferentes informaciones, eso está padre, o sea, Cosas que normalmente uno no enlazaría o no necesariamente piensa que van juntas, puede ver cuáles son esos puentes que, que conectan a una cosa con la otra, claro. Eh, conexión entre bases, eso es súper importante, Alejandra, o sea, que no nada más es que se conectan entre sí mismos, sino que conectan con otras bases, eso lo vamos a ver hoy cuando veamos los enlaces externos que se conectan con Wikidata, que son de otras bases. Eh, Isamar Cerón dice, claro, que están relacionados unos con otros, esto es una cosa que, que es, bueno, que ha salido, ¿verdad?, ahora varias veces en algunos de sus comentarios. Eh, María Isabel, datos que permiten enlazar aquello aislado para hacerlo parte, darnos un panorama más amplio, qué lindo eso, sí, que nos, o sea, estos enlaces hacen que se abra, nuestro conocimiento, yo creo entonces, y por eso es que yo soy fanática por eso les decía que esto de enlazar me parece que era una forma de pensamiento crítico, entonces sí, estoy súper de acuerdo, Luis alvas dice darle sentido al conocimiento a través de las relaciones y conexiones, darle sentido qué interesante, sí miren, me encanta siempre hacer esta pregunta porque siempre vienen ideas diferentes, entonces definitivamente este, pues por ahí va muy bien, vamos a hablar de los proyectos Wikimedia. Ustedes seguramente conocen Wikipedia y algunas personas aquí ya sabían de Wikidata, pero es esta hermanita que no todo el mundo sabe quién es. Entonces hoy vamos a hablar más de ella. Hay muchos otros, les invito a darse un clavado en este universo amplio de apertura del conocimiento. Y eh, vamos a hablar qué es esto. Bueno, Wikidata es un espacio de datos enlazados, justamente, de lo que estábamos hablando, pero es muy grande, o sea, son 100 millones de elementos, 20 mil editores, editoras, más de 300 idiomas, o sea, es, es una de las redes de datos enlazados más compleja, más grande, y es colaborativa, como todo en el universo Wikimedia, y eso quiere decir que Wikidata va a ser tan buena como seamos, y tan diversa como seamos quienes colaboramos en ella. Entonces, yo espero que hoy nos unamos más personas. Es multilingüe, esto es algo que así empezó, o sea, había un desastre de demasiadas wikipedias y no estaban conectadas, y la primer, primera tarea de Wikidata fue unir a todos este, los homeros que habían por ahí, este, todo, todos los artículos de Wikipedia. Entonces, esta fue su primera tarea y sigue en eso, pero ahora está aún más expandida porque ya no solamente tiene los datos de los proyectos Wikimedia, sino tiene datos de todo el mundo. Entonces, ahora estos datos, como son tan ricos y además son libres para reusar, están creándose eh, iniciativas fantásticas. Yo les invito a ver a watson.com ahí está en pantalla, es un juego bien divertido para la ñoñez del mundo, porque te toca acomodar eh, eventos que ocurrieron en la historia, no te dicen cuándo pasó, por ejemplo, ahí ustedes no sé si adivinarán, adivinarán si Heráclito, Va antes de la dinastía Song o después, ¿no? Ahí eso es lo que tienen que hacer. Tienen tres vidas y, bueno, yo creo que he llegado hasta ocho. Es una vergüenza. O sea, ocho cartitas acomodadas pero es mi propósito volverme mejor y es muy divertido porque esto se podría adaptar a que solo fuera con eventos de América Latina o que fuera solo con libros, ¿no? Entonces, puede ser una herramienta didáctica muy interesante en, en sus escuelas, ¿no? Ahí, por favor, no sé, ustedes, Martín y Ale, si alguien tiene una duda o algo así, abran el micrófono y me dicen, ¿eh? Porque ahora sí ya no estoy viendo bien el chat. Entonces, bueno... Acá eh, hay otro proyecto súper lindo, Istropedia, que también está eh, alimentado por Wikidata y Wikipedia, y entonces sirve para hacer líneas del tiempo interactivas, súper divertido también, y les invito también a ver eh, esto que hizo data.cervantes.com virtual.com, entonces aquí las personas que son editoras o que trabajan en bibliotecas digitales o en bibliotecas que quieran conectarse con Wikidata aquí está la invitación bien abierta porque entonces pueden hacer cosas que ningún catálogo hasta ahorita hace, bueno los los catálogos que ya van hacia el nivel de datos enlazados tal vez sí, pero no necesariamente tienen las formas de visualizarlo ¿no? Y aquí Data Cervantes eh, Virtual que, bueno, perdón, Cervantes Virtual que es esta biblioteca digital se conectó con Wikidata y entonces ahora ya podemos explorar a sus autoras, ¿no? Eh, por idioma, por país de origen, que es una cosa que pues en los catálogos aún no podemos hacer, ¿no? No podemos decirle quiero todas las autoras que sean de Polonia y que además eh, se dedicaron al arte dramático, por ejemplo. Entonces, bueno. Y esto nos lleva al último punto que quiero decir sobre las maravillas de Wikidata, aunque hay más además este es el resumen, es que Wikidata es semántica. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay elementos, como ustedes bien decían, elementos que no necesariamente habíamos conectado, pero que conectamos a partir de relaciones semánticas justamente. Entonces, por ejemplo, tenemos a Carolina María de Jesús, que es esta fantástica autora brasileña, eh, que escribió un diario desde la favela, y... Antes, en el mundo del hipervínculo del internet, pues esto podría estar conectado con un enlace azul, ¿no? Pero ahora ese enlace azul tiene sentido, ese enlace azul es que ella es autora de este libro. Y esos enlaces azules tienen sentidos de muchas formas. Por ejemplo, también podemos declarar que su país de nacionalidad es Brasil, o que esta obra... Eh, tiene un lugar de narración el cual es Brasil. O sea, como ven, son conexiones rizomáticas y semánticas. Entonces, este universo complejo es lo que nos permite expandir nuestro mundo porque podemos ordenar esas relaciones, que nosotros las sabemos, pero computacionalmente están ahora ordenadas. ¿Cómo se ve esto en Wikidata? Así. O sea, cada elemento eh, tiene un identificador Q, o sea, un identificador 1, Q155 solo es Brasil, y Q440240 solo es Carolina María de Jesús, ¿no? Entonces, estos identificadores únicos se unen a con propiedades, y, eh, y entonces esto que veíamos antes como país de, de nacionalidad o lugar de la narración, también tienen un identificador P único. Ahora vienen unas preguntas para ustedes, entonces estén atentos allí en el chat porque yo quiero este, saber si, si, vamos, si vamos bien. Entonces yo espero que ahorita eh, estén viendo mi pantalla aquí buscando el, el diario escrito por Carolina María de Jesús. Y yo ya les dije que eh, pues aquí está su identificador Q. Único, ¿no? Entonces, esta obra se está conectando con este otro elemento que es obra literaria. Y quiero que me digan aquí, esto se está conectando por una propiedad. Quiero que pongan en el chat cuál es el identificador P de esa propiedad. O sea, así como aquí les enseñaba que P27 es el de país de nacionalidad, ¿qué identificador P? Y lo pueden ver ahí en pantalla, espero yo. Y no lo voy a abrir, aquí esa propiedad, ¿cómo es el nombre de esa propiedad? ¿Alguien que lo pueda escribir en el chat? Recuerden que el identificador de la propiedad empieza con P y luego viene un número, entonces, perfecto Luis, sí, en efecto, es P31, es, y esta es la propiedad que conecta a este identificador Q, con este otro elemento. Ahora, obra literaria, nada más que me digan su identificador Q, cuáles son los últimos eh, no, números del identificador Q, para saber que ya saben identificar cuál es el ese ID. <ríe> Solo pongan los últimos dos números porque es un Q enorme. Yo quiero saber que ya saben ver dónde está ese identificador único. De obra literaria. Perfecto, María Isabel, Alejandra, Brenda, súper bien, lo tienen, aquí están, sí, este es su identificador Q. Entonces ya vimos que esta obra, este elemento, se conecta con otro, que tiene otro Q, como ustedes bien lo identificaron en este que termina en 34, a partir de una propiedad, que es esta. Entonces, bueno, ya lo vimos en vivo, esto que les enseñaba en, esta, en este gráfico. Un elemento se, en tripleta semántica, así se llaman, se conecta con otro porque es A con B unido por algo. Entonces por eso es una tripleta, tres, ¿no? Esa es la unidad así básica de conexiones. Ahora, ¿ustedes ya vieron? Justo Luis lo puso ahí en el chat que eh, la propiedad P31 es instancia D, ¿no? Pero hay muchísimas propiedades. Y las más frecuentes son las que están viendo ahorita en pantalla. Si se preguntan por qué referencia o por qué identificador PubMed será una de las más frecuentes, es porque Wikidata se ha usado muchísimo para modelar información sobre literatura científica. Han puesto muchísimos artículos científicos para decir, ah, este artículo está citando a este otro, o se trata de este tema, entonces por eso son de las, este, de las propiedades más comunes. Pero aquí está este proyecto precioso que se llama Wiki Project Books, que no sé si por ahí puedan poner en el chat, o yo lo pongo, de, bueno, se quedan ustedes con las diapositivas para poder entrar a, a ese enlace, y este eh, espacio lo que tiene es información curada de lo que ustedes necesitan saber para modelar libros en Wikidata, qué propiedades son las importantes para modelar libros en Wikidata. Entonces, ya vemos a nuestro famoso P31, que ¿qué era? ¿Alguien se acuerda? <ríe> Está ahí en pantalla, pero es, un, es una palabra muy rara. Entonces, este P31 es una propiedad que... Se llama, alguien la puede poner en el chat para ver si está, estamos vivos todavía despiertos en este día de vacación. Y instancia de. Eso, perfecto. Ahí también en el chat, buenísimo. Y gracias Luis Alvaz que ya puso ahí el enlace a este eh, wiki proyecto. Entonces, instancia de, instancia de, suena raro, no es como que el lenguaje muy natural, pero esto es en la parte así número uno del modelado de un elemento en Wikidata porque nos dice qué es. ¿Este elemento que es? Entonces, aquí nos ponen en esta columna un ejemplo, y dicen, ah, bueno, por ejemplo, la autobiografía de Alice Betoclas es una instancia de obra escrita, ¿no? Porque una autobiografía no necesariamente es una obra literaria, sino pues es una obra escrita, ¿no? Eh, también título, eh, tiene también un identificador, no sé si eh, puedan poner, por ejemplo, autor, ¿Qué P es? Lo pueden ver ahí en la pantalla, espero yo que sí lo alcanzan a ver. Entonces, en el chat nada más, ¿cuál es el identificador de autor? ¿Qué P es? El editor, por ejemplo, es P98. Este, subtítulo es P1680. Perfecto, Isamar y Alejandra, muy bien. Ustedes ya 10, así que... Ya lo tienen, ya lo tienen, ya saben cuáles son las propiedades aquí más relevantes para nosotros vamos a usar obras literarias. Ahora, eh, como bien decía Alejandra allí en el chat, Wikidata es una base de datos, pero se conecta con otras bases, y se conecta también a partir de propiedades. En pantalla lo que están viendo es una consulta, ya explicaremos bien qué es esto de las consultas, en donde lo que les traigo son qué propiedades externas se tienden a vincular con, eh, para, son para identificar libros. Entonces, Wikidata se conecta con la base de datos de ISBN, con la de OCLC, con la de Open Library, con la de Google Books, etcétera. O sea, se conecta con otras bases de datos a través de sus voluntarias y voluntarios. No crean que o sea, está conectada nada más así, sino nosotras, nosotros cuando metemos información a Wikidata, podemos poner estos identificadores de otras bases para conectar este mundo de Wikidata con esos otros mundos. Y van a ver de qué forma esto es absolutamente poderoso en la siguiente sección, que es el poder de los datos enlazados. Muy bien. ¿Qué es el poder de los datos enlazados? Para mí se deja expresar perfectamente en esto que es el Query Builder. Ahora, no sé si, a ver, luego voy a tratar de copiar y pegar rápidamente en el chat aquí para que puedan estar en este espacio también. Solo hacerles saber que pueden entrar a esto que yo les estoy mostrando en pantalla. También si entraran a query.wikidata.org, y le dan clic aquí, a Query Builder, ahí también podrían entrar a este mismo enlace que les, este, que les envié. Entonces, ya sea que entren dándole clic al enlace que mandé, o entrando a QueryWikidata.org y dando clic aquí, en Query Builder. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues, resulta que eh, nosotros ya vimos cómo este, se modelan un, una obra literaria es este diario de Carolina María de Jesús. Aquí puedo ver su QID, sus propiedades, etcétera. Ahora, si yo quiero ver, quiero buscar cosas que estén modeladas de una forma similar, pues puedo observar este elemento y hacer una consulta en Wikidata. O sea, quiero ver más cosas que cumplan las mismas propiedades que yo vi en un elemento que me interesa. Por ejemplo, Aquí ustedes pueden ver que se dice que este diario, el país de origen, es Brasil. ¿Qué tal que yo quiero ver otras obras literarias que sean de Brasil? Quiero ver qué hay en Wikidata. Entonces, lo que haría aquí es en este lado poner la propiedad, que ustedes ya bien saben que son esos P's, y los valores, que ustedes ya bien saben que son esos Q's. A ver si me explico. Entonces, aquí en propiedad yo quiero instancia de, ustedes ya se acuerdan que instancia de, o bien pueden poner P31 o pueden empezar a escribir instancia, ¿no? Ahí instancia de, ¿no? Aquí está, instancia de, y yo quiero instancias de obra literaria. Bien puedo poner el Q o puedo empezar a escribir eh, obra literaria, así, obra literaria. Muy bien, aquí está. Entonces, eh, ya, aquí buscaría todo lo que fuera instancia de obra literaria, pero yo quiero añadir otra condición. Quiero que el país, y eso lo voy a ver acá cómo, lo, cómo se expresa, quiero que el país de origen, o sea, este que es un P495, país de origen, sea Brasil. Como les dije, pueden poner tanto el P o como pueden empezar a escribir la palabra tal cual. Entonces, yo nada más por irme a la segura, quiero que el país de origen sea este, Brasil. Y voy a poner el identificador Q de Brasil, que es Q155. Q155, sí, es Brasil. Aunque como ya les dije, podría haber empezado a escribir así Brasil y de todas maneras... Hubiera venido. Tengan cuidado de que no escojan otro Brasil, porque Brasil también puede ser un apellido, puede ser este, una isla mítica, entonces escogen aquí Brasil, el que es este país. Y dan acá al final, eh, correr consulta. Y entonces en una cuestión de segundos, lo que van a tener aquí es una lista de todos los... Este, Elementos que son, eh, que son una obra literaria con país de origen Brasil. ¿no? Y si le dan clic acá, show query in the query service, se va a abrir en este otro este, espacio de consulta y lo mismo, le pueden dar play aquí y que corra en, en, en este espacio. Acá lo tengo marcado como que esté en inglés, pero ustedes pueden cambiar el idioma a español para que cambie la interfaz. Entonces ya ven aquí que dice filtrar, asistente de consultas, ya todo está en español. Y eh, aquí tienen esta, esta lista de elementos Q, que son obras literarias cuyo país de origen es Brasil, ¿no? Entonces... Este es así como que el paso número uno de las consultas. Sé que parece un poco de miedo porque aquí te salen unos Qs y pues uno no entiende qué, qué sucedió, pero bueno, eso tiene que ver acá con que este está el las etiquetas están en el, en el idioma de default, que en este caso creo que era inglés. Entonces, por ejemplo, como esta etiqueta no tiene su no tiene, ah, no, este sí tenía, ah, bueno, no, el idioma de default yo creo que ha de ser español, para mí, y como todavía esta obra no tiene una etiqueta en español, pues no me salió nada, y por eso estaban en esos cursos, pero ya so, esos son otros detalles. Lo que yo les quería contar de esto es qué fácil es cambiar esta consulta para entonces que te enseñe obras literarias de México, por ejemplo, y aquí vemos que sí seleccionó la que es país y le puedo dar otra vez correr, y me va a enseñar muchísimas. Entonces, con, en, en nada de segundos, por ejemplo, acá acá me enseñó 100, porque el límite está puesto a 100, pero si yo se lo cambio aquí, le pongo muchos más ceros, por ejemplo, pues me va a enseñar muchas más obras que este, literarias de, de Brasil, ¿no? Y acá también, ¡fum!, en nada... Ya tengo todos estos resultados que son todas estas obras literarias que están en Wikidata y cuyo origen es México, ¿no? Yo espero que hasta ahí no se me hayan asustado y al contrario está empezando, ¡Wow, qué padre! Puedo hacer unas consultas bien interesantes y les voy a enseñar otras que están todavía más interesantes. Si tienen cualquier duda y quieren aprenderlo así pasito a pasito desde cero, les recomiendo muchísimo este tutorial, está en inglés. Pero ahí van paso por paso, desde la consulta más básica, así como pueden ir añadiendo etiquetas, etcétera, y pues es un es un muy muy buen tutorial. Está en inglés, pero bueno, si le ponen ahí este el traductor de, de Google para que haga la traducción de toda la página, lo hace más o menos bien. Yo ya lo probé y muchas gracias ahí Alejandra, ya les puso el link. Otra cosa que tienen que saber es que ustedes no tienen que crear las consultas desde cero. Estas consultas eh, las pueden hacer, este, digo, perdón, las pueden ver unas que ya existen y solamente eh, modificarlas. Por ejemplo, aquí les voy a pasar esta liga. Es para, para este espacio que les, les mostraba antes, en el que hay muchísimos ejemplos de consultas. Ya estamos a 20 minutos de terminar, entonces me voy a apurar un poquito, pero de nuevo, lo que yo quería darles es estos recursos que están ahí y que ustedes ya nada más pueden modificar. Por ejemplo, este, aquí hay consultas de, por ejemplo, gatos que, que están en Wikidata, pero hay otras más interesantes como cosas de cultura, ¿no? Como quiero todas las catedrales que están en París, ¿no? Y lo que les quería mostrar simplemente es cómo esto, que son las catedrales de París, ustedes pueden cambiarlo aquí, nada más a Ciudad de México, por ejemplo. Y no tienen que saber cómo hacer todo esto otro, sino que pueden cambiarlo ahí nada más. Hay, bueno, no hay catedrales de, este, situados en la ciudad, en la de, de administrativa, de, bueno, no están modelados de esa manera, pero pueden cambiar este de una forma muy sencilla, este creo que fue un, un mal ejemplo porque no parece que no están así modeladas, pero este es ahora con los ejemplos que yo les preparé van a ver qué sencillo es cambiar un ex una query que ya existe, una consulta que ya existe para satisfacer sus preguntas. Ahora eh, esta que les estoy presentando acá es eh, obras literarias, entre comillas, famosas, porque son las que más Wikilinks tienen, ya sea que tienen links a Wikisource, a Wikipedia, etcétera. Entonces, estos son todos los que son obras literarias y que tienen muchos links a, a, este, a los otros proyectos Wikimedia. Entonces, eh, este se los voy a poner aquí para que lo tengan a la mano. Este, este, ...esta consulta, y entonces aquí nos aparecen 209 mil obras literarias, y la que más famosa, la obra literaria más famosa, la que tiene más Wikilinks, es el Antiguo Testamento, pero bueno, está aquí también el Génesis, la Iliada, o sea, es interesante que el número tres después de Antiguo Testamento y el Génesis es la Iliada, eh, pero bueno, está Don Quijote y etcétera, y ¿por qué les pasó esta...? porque ver estas obras que son como que famosas y así, les puede dar ideas de cómo se puede modelar un, este, un elemento de Wikidata. Entonces, si entran a cualquiera de estas obras famosas, van a ver todas las posibilidades de todo lo que pueden declarar sobre una liter obra literaria. Por ejemplo, aquí pueden ver que... Eh, se puede declarar instancia de qué es, qué imagen asoci as asociada tiene, su título, edición, las ediciones que tiene esta obra, el autor, país de origen, etcétera Entonces, por eso es que les doy esta, porque aquí tienen una lista curada de varios libros muy famosos, ¿no? Como Ana Karenina, y pueden observar cómo están modelados estos libros que pues que están mejor representados que luego eh, libros, no sé, por ejemplo, eh, Obras de Ghana o, o de Costa de Marfil, ¿no? Que eso es lo que queremos cambiar, que ahora dentro de estos libros bien famosos estén libros, este novelas mexicanas, salvadoreñas, etcétera Para eso estamos aquí, para modelar información sobre eso que todavía no estaba. Ahora, otra consulta que se me hace entretenida y que les quiero pasar, y espero que ustedes también les sirva y digan, ¡ay, qué padre esto! Es que hasta el día de hoy el, el proyecto Gutenberg es fabuloso, es una cosa muy maravillosa de gente que nos compartió eh, obras literarias que están ya eh, libres de derechos de autor. Pero yo no puedo ir al proyecto Gutenberg y... este y buscar, ah, quiero ver qué obras tiene es, ahí que sean escritas por mujeres, ¿no? O sea, uno puede, si ya sabe cuál es el, el nombre de la autora, pues las puedes buscar, pero no puedes saber todo lo que tienen ahí que haya sido, sido escrito por, por una autora, ¿no? En cambio, con esta consulta, si conectamos, como decía ahí Alejandra, lo de una base externa que es Gutenberg, eh, perdón, aquí si debe decir Gutenberg. Eh, una base externa con Wikidata, sí puedo hacer esa pregunta. Aquí lo que le estoy diciendo es, quiero todo lo que tenga un identificador GID, y eh, cuyo, cuya autora sea de, este, de sexo femenino, ¿no? Y entonces acá ya tengo que Isabel Burton, Alice Dunbar Nelson, etcétera, todas estas son autoras que están en... este. En el proyecto Gutenberg, ¿no? Entonces, ya ahora sí, por ejemplo, aquí yo puedo buscar, a ver, quiero ver cuáles hay de, de Brasil, ¿no? Este, y eh, está fallando mucho mi internet, está bien, se trabó mi pantalla, pero aquí está, por ejemplo, dos autoras de Brasil que están en el proyecto Gutenberg, ¿no? Y lo puedo hacer con, con otros elementos, digo, no tiene que ser. Eh, del sexo femenino, si po podríamos añadir otras este, condiciones, este, y, y, y bueno, buscar una base de datos que no es de datos enlazados, pero si se conecta con Wikidata, ya podemos sacarle jugo a eso. ¿Hasta ahora preguntas? No, todo, todo en orden. Ah, bueno, ya okay. una de, de Rosario dice que si puedes compartir los vínculos enlazados, por favor. ¿Supongo que será algo así, como que sean claves sí, ¿Será? Ajá. Ok. Gracias. Perfecto. Ahí va. Entonces, bueno, ese es el de eh, Mujeres. Ahora va este que se me hizo muy divertido de hacer, que es que me muestren las obras literarias que tienen eh, modelado lo que la propiedad lugar de narración, o sea, dónde ocurre la novela, el poema, el cuento, así, ¿no? Entonces, voy a agarrarte una vez aquí el, el vínculo cliqueable. Y por ahí hay es, una pregunta de Arándenos. Sí, por favor. Se, ¿Cómo se puede lanzar una base de datos externa con Wikidata? Qué buena pregunta. Bueno, pues, eh, la forma en la que se hace es buscando, eh, proponiendo una propiedad, es, es, me sonó raro, pero sí, es así. Entonces, si se fijan aquí, eh, esta autora que vimos que estaba conectada con el proyecto Gutenberg, alguien dijo, oigan, yo propongo que este, el identificador Gutenberg sea una, una propiedad, ¿no? Entonces aquí está esta propiedad, identificador proyecto Gutenberg, y este identificador fue propuesto por la comunidad, alguien dijo, yo creo que vale la pena, y otras personas dijeron, sí, sí vale la pena, y así fue como sucedió. Les voy a, a, este, a pasar el link eh, para proponer propiedades, eh, entonces primero busquen que no esté ya en, en Wikidata, eh, y si no está, entonces aquí está el proceso para proponer propiedades propiedades Entonces, como pueden ver, hay propiedades de diferentes tipos, este, authority control es como lo que nos interesa mucho a las bibliotecarias y bibliotecarios, que es el control de autoridades, y bueno, hay muchísimas propiedades que están siendo propuestas, pero ahí arrobenos en, en, a, a Luis, eh, no sé, les hacemos montón, digo, lo, observamos la propiedad y ayudamos a que podemos, este ayudar a que, a que pase la propuesta, Siempre y cuando, claro, que, que tenga esa relevancia que requiere Wikidata, pero, pero yo creo que ustedes propondrán cosas que, este, pues que sí son muy relevantes. Entonces, así es como se proponen esas propiedades y así es como se conectan con otras bases. Entonces, como pueden ver, pues hay identificadores del tipo este, pues de, de bases de datos como WorldCat, no este de la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional Alemana, etcétera, la Biblioteca de Francia. Y este, to todas esas eh, propiedades pues pasaron ese proceso y es por eso que están ahí. no sé si eso ya contesta la pregunta y si hay alguna, este, hay otra cosa. Mira, ese es, es muy buen dato que comparte Luis, que sepan, de Wikimedia México, también seguramente si son de otra localidad, si no son de México, hay capítulos en diferentes lados, entonces vayan con su capítulo y este, ahí, no sé si Luis, puedes compartir el link de Wikimedia México para que las personas sepan dónde contactarles y así, eh, ya ahí nos comparte Luis que ya lo hicieron con un identificador de Conavio, entonces, se puede, ¿no? O sea, yo sé que es un proceso no tan, no tan obvio, pero este, por eso hay gente tan increíble y hacemos montón y comunidad para que, pues sí, para que esas propiedades como la de Conavio, que es la Comisión Nacional para la Biodiversidad y es tan relevante para, pues para la identificación de especies, etcétera, esté vinculada con Wikidata. Bueno, ahí ya les pasaron los contactos y vamos con esta consulta que no sé si ya compartí el link, pero si no lo vuelvo a poner acá en el chat. Y esta consulta eh, muestra todas las obras literarias que tienen un lugar de la narración. Y entonces aquí pueden explorar obras literarias que hablan sobre esta región, ¿no? Es Níger o, o Libia, ¿no? O, etcétera. Entonces pueden explorar obras y cuando ustedes modelen sus novelas o cuentos o etcétera, pueden añadir eh, pues esa información. Entonces, por ejemplo, acá este, estas... Obras que hablan sobre, eh, no sé si Abuya o en general Nigeria, eh, por ejemplo esta, Half of Yellowstone, de Medio Sol Amarillo, de Chimamanda, pues aquí ella, eh, digo, alguien, una, alguna voluntaria, modeló que el lugar de la narración es Nigeria, ¿no? Y este y incluso añadió una referencia, ya hablaremos de esto, de la, añadir referencias, y esto hace que pues este mapa pueda estar vivo. Se nos va acabando el tiempo, les voy a pasar nada más acá otras, este, otras consultas que creo que pueden ser interesantes para la campaña de cada libro su público, porque esta consulta lo que hace es, así como se puede vincular con Gutenberg, y etcétera, pues también se puede vincular con Wikipedia, ¿no? Entonces, aquí esta consulta lo que te muestra es qué obras literarias de Nigeria no tienen artículo en español, pero sí en otro idioma. Entonces, aquí, como les decía, esto lo pueden cambiar muy fácilmente a Polonia, por ejemplo, y volver a correr la, la consulta, y les va a enseñar obras literarias de Polonia que no tienen una, eh, este, una ¿cómo se llama?, una página en Wikipedia en español. Entonces, si ustedes están interesadas en traducir, conocen inglés u otro idioma, pues pueden ahí hacer ese tipo de consultas. Eh, lo mismo va para, ay, perdón, esta consulta creo que no la, no la compartí. Entonces, acá se las pongo. Y eh, esta otra es para buscar, ya no en Wikipedia, sino Wikisource, que no sé si todo el mundo aquí conoce, pero eh, Wikisource es así como el proyecto Gutenberg de, de la Fundación Wikimedia, digamos, es para compartir también eh, textos que estén libres de derechos de autor. Y eh, aquí, por ejemplo, ahorita en Wikisource no puedes buscar a las autoras que están en Wikisource, pero usando Wikidata, sí. Entonces, aquí le estoy preguntando, oye, quiero saber todas las autoras que tienen un este, texto en Wikisource. Y así fue como me enteré de cosas bien interesantes como esta, que es que aquí uno puede, bueno, aquí les puse esto comentado, pero lo pueden descomentar. Entonces, vamos a poner aquí Argentina, lugar de India este, así, entonces serían que nacieron en Argentina, bueno, aquí también lo podrían haber cambiado, aquí, en donde está, dice Argentina, pueden cambiarlo a India y así, y aquí estoy buscando, eh, uy, pero ¿por qué no sale <risa> Bueno, no sé qué hice mal, algo he de haber cambiado, ah, claro, porque lo estoy buscando en Wikisource en inglés, y entonces yo lo que quería es, en Spanish Wikisource, y ahorita les paso esta consulta. Este, y aquí están eh, autoras eh, argentinas que tienen obras en Wikisource. Entonces, ahora sí les paso esta consulta que ahora está bien hecha. Y eh, aquí estuvo bien padre, me encontré la obra de la primera autora argentina, que ella le escribió a sus cuatas, ella nació yo creo que en 1800 14 y eh, le escribió a sus amigas eh, a, en toda América Latina para hacer un recetario colectivo. Entonces, tiene esa obra, está ahí en, en, en Wikisource y la descubrí gracias a esta consulta. Entonces, bueno, se pueden encontrar con maravillas bien, bien interesantes porque además este, tiene anécdotas ese, ese recetario. Es, está muy divertido. En fin. Vamos ahora a la última parte, estos últimos seis minutos, vamos a pasarnos yo creo que cinco minutos de la hora, eh, pero para ver, ahora sí, bueno, ok, ya vi cómo le puedo sacar jugo, pero pues hay muchas cosas que no están ahí en, ni en Wikidata este, que, que nos interesan, y para eso estamos en esta campaña maravillosa de cada libro a su público, yo quiero añadir un libro que a mí me importa mucho a Wikidata cómo le hago, bueno. Paso número uno sería entrar a su cuenta. Entonces, voy a, a ver si en este momento también podrían ver si abro aquí una ventana de incógnito. Si la estarán viendo, creo que no, porque les di compartir una ventana específica. Entonces, ahí va. Este Bien, ustedes lo que harían sería entrar a Wikidata.org y eh, entrarían a su cuenta, paso número uno. Aquí pondrían su nombre de usuario y contraseña, y si no lo tienen, darle aquí a unirse a Wikidata, creen un nombre de usuario, una contraseña, confirmar, bla, bla, bla, y el correo, es muy fácil, realmente. Entonces, ahí este, le pueden decir, ayúdame a escoger un nombre de usuario, porque sí hay ciertos nombres que no se pueden poner, entonces ahí... este pues están las instrucciones de qué nombres de usuarios En caso de que ya hicieron un nombre de usuario y no funcionó, seguramente es porque no cumple con alguna de las condiciones, ahí las pueden ver. Y una vez que ya entraron eh, a su cuenta, que es lo que ya pasó aquí, en mi caso, ahora sí pueden este, crear un elemento nuevo. Primero búsquenlo, a ver si sí si de veras no está... ¿No? Entonces, eh, yo voy a buscar aquí un libro que me, fue muy importante para mí, es un libro de cuentos de la autora jalisciense Guadalupe Dueñas, y lo busco y bueno, no está. ¿no? Y otra manera que tengo de buscarlo es buscar a Guadalupe Dueñas, que es esta escritora mexicana, ver eh, lo que enlaza aquí, esto aquí, lo que enlaza aquí para ver qué obras o qué, qué elementos están enlazados con mi autora, y como puedes ver, no, no hay nada más que esto. este Una cosa de eh, mujeres que tienen una foto, pero no tienen un artículo en Wikipedia, en francés. Entonces, bueno, ya vi que no hay una obra eh, relacionada con ella, ya la busqué, no la encontré, entonces, ahora estoy segura, digo, eso ya lo hice antes de, del taller, pero ya me fijé que en efecto este libro no estaba antes. Entonces, ahora sí, con más seguridad, puedo crear un elemento nuevo. Aquí le di clic en esta columna de la izquierda que dice, crea un elemento nuevo. Voy a escribir acá la etiqueta, me fijo que estoy en español, y también acá lo pueden cambiar, ya una vez que se metieron a su cuenta, pueden cambiar la interfaz a español. Entonces voy a añadir, tiene la noche un árbol. Y esto es, eh, yo acá les recomiendo tres tips para cuando quieran añadir un libro a Wikidata, que es tener a la mano una obra famosa, parecida a la que ustedes quieren modelar. Entonces, por ejemplo, Las aventuras de Sherlock Holmes también es una obra que es una colección de cuentos, entonces por eso este, busqué esa. O también El Aleph, pues es un... Una colección de cuentos este, latinoamericanos que me pueda ayudar a ver todas las cosas que yo puedo declarar sobre mi colección de cuentos que es la que yo quiero modelar. Entonces, eso. Pueden tener, eh, este, bueno, es que este de la culpa de las Tlaxcaltecas es un solo cuento, pero también tener a la mano a su autora o autor, ¿no? Fijarse que ya está en Wikidata. Si no está en Wikidata, les puse por acá este tutorial está en español, y ahí les enseñan cómo añadir a un autor, a una autora, eh, a, a Wikidata. Entonces, bueno, si no estuviera su autor o su autora, pues habría que añadirla. Bien, ya que sí es, tienen sus modelos a la mano y todo, van a poner acá, tiene la noche un árbol, eh, pueden poner colección de cuentos, se fijan acá cómo fue modelada, ¿no? Este... Puede ser o libro de cuentos o colección de cuentos, ¿no? Voy a poner acá el libro de cuentos de la autora mexicana Guadalupe Dueñas, por ejemplo. Y acá, si el libro se conoce con otros nombres o así, podrían ponerlo acá en los alias. Y ahora te dan crear. De nuevo acá estamos con nuestros tips, entonces... Eh, yo les puse que este, vale la pena tener eh, referencias para, lo, para su obra. Entonces, yo voy aquí a declarar que esto es una instancia de eh, obra literaria. Lo pueden ver acá, también Sherlock Holmes, Las aventuras, están eh, modelado de esa misma manera. Entonces, aquí están sus referencias. A ver, ¿cómo es que, cómo van a modelar su, su, su elemento? Pues aquí ya tienen dos referencias buenas, ¿no? Pueden ver que otra cosa que se declara es el título, ¿no? Entonces, puedo poner acá, eh, bueno, autor, ya tengo a la mano mi Guadalupe Dueñas. Puedo copiar el, el elemento Q para estar segura que sí estoy refiriéndome a esta Guadalupe Dueñas y no a otra, en caso de que hubiera otras personas y así. Y si se fijan ya, Wikidata les va sugiriendo qué cosas este declarar, ¿no? Por ejemplo, fecha de publicación, que yo ya lo tengo acá, es 1958 y de hecho tengo una, eh, una fuente a la mano, que es esta, la de la Enciclopedia de la Literatura Mexicana, y aquí se declara que en efecto el primer año de edición, la primera edición es de 1958. Entonces, voy a usar esto para, como referencia de que si es cierto que la fecha de publicación fue 1958. Aquí le doy publicar y voy a añadir una referencia que es esta, dirección web de la referencia, y voy a copiar esta dirección web para que pues, mi declaración tenga un sustento, ¿no? Fecha de publicación, eso. De hecho, también esta declaración de que la autora es Guadalupe Dueñas, también puedo ponerle dirección web de la referencia a la misma, porque en esta misma también se declara que Guadalupe Dueñas es la autora de esta de esta colección de cuentos. no Entonces, así me voy. Hasta ahí alguna pregunta eh, de cómo se hace esto. Um, gracias. <risa> Ahí vi el, el no. Entonces, forma de obra creativa es otra cosa que se puede declarar y eso también lo aprendí de, de haber visto este, forma artística, perdón, es esta otra propiedad. Y aquí puedo decir que la forma artística también es una este, colección de cuentos, ¿no? Y esto lo aprendí de estar viendo otra entidad y cómo estaba modelada, ¿no? Así Perfecto. Entonces, ese es para añadir un libro. Y vamos a hacer un mini otro ejercicio en los próximos tres minutos, nada más. Como ven, nada más nos tardamos como dos minutos en añadir esto. Obviamente podemos agregar más cosas. Ay, perdón, no, quería enseñarles cómo añadir este identificadores externos. Entonces, eh, hay este que es, por ejemplo, Library Think. Y eh, este. Es un identificador externo. Yo ya lo indagué y es este. Ahorita les voy a enseñar la página. Entonces, LibraryThink es una... A mí me gusta, es una página linda este, en la que también hay más información sobre, sobre las ediciones, etc. Entonces, si ustedes entran a LibraryThink y buscan su, su libro, tiene la noche un árbol, por ejemplo. Este ahí van a encontrar la, la obra, agarré la que tiene más ediciones y, este, y miembros que la, que, que la han editado y que han añadido información sobre esa, y eh, este numerito es el que es el identificador de Library Thing. Y eso, ¿cómo lo aprendí? También viendo aquí en los identificadores del de libro que me ayudó a, a modelar, le di clic aquí al del Aleph para ver este numerito que está aquí, ¿dónde estaba? Y lo encontré acá en la URL, casi siempre está en la URL, el identificador. Entonces, pues ya, fui a mi modelo, ahí le piqué a todas las cosas que tienen en el modelo, y este y así es como que dije, ay, este, este estaría padre, este, este identificador estaría padre añadir. Otro que añadí... Por ¿Hay una pregunta de Luis Alvaz, Silvia? Sí, sí, claro. Eh, a ver, ¿Hay alguna página en Wikidata o en otro lado donde se puedan encontrar identificadores por tipo? Eh, de hecho, creo que les, les puse este, una query, si no mal recuerdo, acá, que era para encontrar identificadores. Y si no, en el video en inglés, <ríe> si sí lo hice. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede ver estos identificadores y ver cómo están modelados, ¿no? Entonces, este el identificador de Freebase es eh, una propiedad de Wikidata para el control de autoridades. Entonces, lo que yo hago es ir a, el query, al query, al, al constructor de consultas, y digo, a ver... Yo quiero aquí el constructor de consultas, todo lo que sea instancia de propiedad de Wikidata para el, esto, ¿no? Entonces, instancia de eh, propiedad de Wikidata para el control de autoridades. Ejecuto la consulta y entonces aquí tienes todas las este, propiedades que son, eh, pues eso, para el control de autoridades. O, por ejemplo, este no sé si este, aquí teníamos el Aleph, ¿verdad? Y hay otros, ¿no? Otros identificadores como el OCLC o así. Y puedes ver cómo están modelados para encontrar todos los eh, elementos. Por ejemplo, propiedad de Wikidata para identificar libros. Esa es una, ¿no? Entonces, aquí lo mismo en el constructor. Dices, ay, quiero todas las que sean propiedad de Wikidata para identificar libros. Ejecutar consulta. Y boom, ahí están todas las propiedades que son para identificar libros. No sé si eso contesta a la pregunta, Luis. Sí, sí, sí. Que... De hecho, sí, eso me parece súper útil. No lo había pensado, pero creo que está está genial. Gracias. Ay, gracias qué, qué bueno. <ríe> muy bien, muy bien. Sí, también se puede identificar el, el, el de LEM. A mí me encanta. Ese, de hecho, es una, una propiedad que propuse el de la enciclopedia de la literatura mexicana, porque me, me encanta ese proyecto, y entonces sí, se pueden vincular eh, autoras y, y obras, ¿no? con el Muy bien, ya nada más para cerrar, eh, porque les dije que me iba a pasar solo 10 minutos de lo que, porque empezamos también un poquito más tarde, y, eh, bueno, aquí ya saben que eh, pueden encontrar todos los identificadores que le pueden añadir a, a esto, yo... Tengo nada más dos ejemplos de identificadores externos. Otro que me gusta mucho es el de Goodreads, eh, aunque pues sí, sí tengo sentimientos encontrados porque pues me pertenece a Amazon, pero eh, pues es que encuentro ahí unas reseñas muy, muy buenas. Entonces, eh, aquí vamos a, a buscar, tiene la noche un árbol. Y si se fijan, esta es solamente la entrada de un una edición específica de esta obra, pero tienen que irse acá donde dice eh, muéstrame todas las ediciones y este identificador sí es el de todas las ediciones de esta obra. Entonces, aquí eh, pueden copiar este numerito y añadírselo a este, acá al Goodreads, identificador de obra, este es el correcto, el de obra, no el de edición porque estamos hablando de todo, que el que identifica todas las ediciones, y ya, publicar, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tienen un ejemplo de cómo modelar un libro, y como prometí, pues también les voy a enseñar nada más cómo eh, modelar una, una traducción, ¿no? Entonces, acá, eh, esta es una novela que me voló la cabeza, me encantó, es Condiciones nerviosas, y acá está la obra, no una edición, sino la obra es esta. Esta es la obra, Nervous Conditions, este libro de Tsitsi Dangaremba, novela buenísima. Ahora, yo quiero que pues, también se pueda encontrar la, la, la traducción que hay en el español, que es fantástica. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, lo mismo, tengo que tener a la mano ciertas cosas, este, tener eh, referencias y así, y... Eh, les sirve, por ejemplo, tener una traducción a la mano para ver cómo se modelan las traducciones. Entonces aquí tengo la traducción al inglés del Quijote para ver cómo le hicieron para este modelarlo y ya fijarme qué, qué elementos tengo que yo poner. Muy bien. Entonces voy a poner acá condiciones nerviosas. Yo ya busqué que en efecto la traducción no está en este en Wikidata. Crear elemento. ¿Hay pregunta por ahí? No. no, ya, tenemos un minuto, <risa> ya le voy a poner así aquí, condiciones nerviosas, lo mismo, ¿no?, crear un elemento nuevo, Se, les juro que lo busqué, lo busqué, lo busqué, no lo encontré, entonces, traducción eh, de la obra de Tsitsi de que la tengo yo también acá a la mano, esto es lo que tengo que tener aquí a la mano, entonces, Traducción de la novela de Chichi Dangarenga, ¿no? Eh, y aquí tengo mi modelo de cómo se, se hace esto. Entonces voy a decir que es una instancia de edición, traducción, versión. Puedo copiar este QID para tenerlo así más a la segura, que sí estoy modelándolo de la forma que va, edición, traducción, o versión. Eh, ¿Qué más puedo decir? Que es una edición o traducción de, entonces aquí P629 es la propiedad para decir eso, de añadir declaración, aquí edición o traducción de, y tengo a la mano el Q, identificador Q de, de qué cosa es la traducción, ¿no? De este. Así. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, quién es el traductor o la traductora, eso también acá se los ponía que vale la pena tenerlo a la mano y haber buscado a la traductora, entonces, Naira Naya es la traductora de, de condiciones nerviosas, aquí ya tengo su identificador Q a la mano, entonces, eh, digo traductor o traductora, es este, sí, sí estaba así, sí, traductor, y, eh, perdón, aquí está, y así, así me voy, ¿no? O sea, la misma cosa, nada más quería mostrarles, pues, que aquí en lugar de ser instancia de obra literaria, esto es una instancia de una edición o traducción. Y cuando vayan ahora a, este, a la obra de condiciones nerviosas, ya van a poder ver que esta, si le buscan aquí en lo que enlaza aquí, pues ya va a haber esta otro elemento, este Q que ya ahora está relacionado con este. O sea, este libro está relacionado tanto, lo que decíamos al principio, ¿qué son los datos enlazados? Pues son relaciones entre las cosas. Y este y ahora ya pues lo van a ver que está aquí relacionado. Y lo mismo, puedo poner todos los otros identificadores externos, etcétera. Eh, por ejemplo, tengo aquí su identificador VIAF. Este, entonces, este lo puedo poner acá también. Y ese es el identificador eh, de esta otra base de datos, que es... Pues, sumamente interesante, aunque es de OCLC, y bueno, eso, ya no me quiero pasar más porque ahora sí nos pasamos hasta dos minutos más, eh, les dejo en pantalla ya mi correo, le agradezco muchísimo a Alejandra y a Martín por organizar esta campaña tan preciosa que nos convoca a las personas que, que los libros nos han acompañado y cambiado la vida, este, y bueno, Gracias. No, Silvia, pues muchas, muchas gracias a ti por eh, haber aceptado esta participación, tanto la semana pasada con su versión en inglés y, bueno, eh, esta semana un poquito complicada porque estamos en vacaciones acá en México y en algunas partes de Latinoamérica, pero sin lugar a dudas una presentación muy, muy interesante que nos ha pues abierto y explotado a la cabeza a muchos, ya por ahí he estado leyendo algunos comentarios de algunas búsquedas que justamente pues nos van a poner a, a, a echar a volar la imaginación y sobre todo pues en este contexto de la campaña pues también es una herramienta pues poderosa, ¿no? Y que sin duda este, nos, nos, nos apoyará bastante. Muchas, muchas gracias Silvia. Por ahí más adelante te estaré pidiendo eh, pues, la grabación una vez que, que se procese, ya es que tarda por ahí un, un par de horitas, y también la, la presentación para poder colgarla pues, desde las redes sociales propias de la, de la campaña. Y bueno, eh, pues eh, dejo el cierre a voz de Alejandra Quiroz, que nos va a dar también unos avisos por ahí este, interesantes. Muchas, muchas gracias Silvia y a todos los compañeros y compañeras que se han conectado el día de hoy. Pues esperen en la, sobre todo pues en, en la página de, en el perfil de Twitter de, de, de la campaña, eh, la notificación donde estará el enlace a la presentación y la, y la grabación. Ahorita les pongo en el en el en el chat la cuenta de Twitter Ay. para que estén uh -huh. pendientes de, de, de ella. Y bueno, adelante, eh, ah, gracias Silvia, <risa> adelante Alex, Alejandra. Sí, gracias Martín. Muchas gracias yo también estoy así embobada con, con todo esto, porque el, la verdad que el jueves estaba presente y estaba como con un ojo el gato y otro al garabato, pero ya ahora que estoy como al 100 en, en la charla, estoy fascinada y también me metí ahí, viendo de, de mis intereses este, particulares, de, de qué manera puedo contribuir. Y bueno, quería terminar esta eh, sesión invitándolos a, a todos a eh, checar este enlace que les voy a poner ahora en la... En el chat es porque de parte de, eh, de Wikimedia, perdón, de Wikipedia Library, que es un proyecto de la Fundación eh, Wikimedia, eh, se, nos escribieron directamente este, un colaborador, Vipin, para eh, invitar a los participantes en la campaña Cada libro su público a hacer prueba gratuita de una biblioteca digital que se llama Perlego que tiene mucha información, eh, o sea, muchos libros como de, de índole académico, pero también tiene algo de, de material de literatura. Entonces, para que en este enlace que les voy a poner en el chat, eh, se registren, ya está como automáticamente enlazado a un, eh, a un código promocional que les va a permitir consultar Perlego hasta el 31 de mayo, ¿no? O sea, desde ahorita hasta el 31 de mayo. Entonces, para que la revisen, eh, Perlego se va a sumar al proyecto de Wikipedia Library, pero, bueno, para acceder a la Wikipedia Library hay que pasar con una serie de, de ediciones y otros requisitos. Los, la gente de Perlego accedió a que todos los participantes de la campaña, cada libro a su público, puedan hacer eh, uso de esta versión gratuita hasta el 31 de mayo. Yo ya la chequé, está muy padre. Me encanta que tiene una sección ahí para eh, eh, como creo que dicen investigadores independientes o autodidactas no me acuerdo cómo, cómo lo decía, pero está bueno, ¿no? Porque casi nadie reconoce a las personas que, que somos autodidactas o que no dependemos del respaldo de una institución. Entonces, si ese es su caso, como el mío, les va a encantar este, ese reconocimiento. Y bueno, yo también estuve revisando la base y hay cosas muy interesantes. los invito a que la chequen, a que se sumen y pues a que pasen la voz. Nada más hay que pasar el enlace completo porque es el enlace que trae el código promocional para eh, ingresar, ingresar esta prueba gratuita. Y pues cuando hagan eh, ediciones en Wikipedia, concretamente poner el hashtag eh, Every Book eh, it's Reader o cada eh, libro su público para que podamos identificar y poder saber qué tantas ediciones se hicieron a propósito de esta campaña. Entonces, pues nada, a, a gozarla con esta esta formación que nos ha dado eh, eh, Silvia el día de hoy y pues que disfruten mucho y que puedan hacer muchas contribuciones a esta campaña. Eh, yo ya quiero empezar.